Este, buenas noches, este, soy la mamá de Luisito, me presento ante todas las personas que quieren ayudar a mi hijo. Este, Pues ahora sí que les quiero agradecer la ayuda que nos están brindando económicamente para Luisito y para mis hijos. Y pues, les quiero mostrar la tarjeta que saqué ¿verdad? Este, Aquí la paso para que la chequen ustedes ¿verdad? Para que ahí la persona que, Las personas que me quieran ayudar a mis hijos y a Luis este, Se comuniquen con Nina Ella les va a pasar el número, los números de las tarjetas Para que vean que ella no se quiere quedar con nada este, Porque nosotros ya tenemos dos años conociéndola y pues muchas gracias, y ahora sí que dejo a Londo para que también les dé las gracias. Ah, gracias a las personas, ya sea en mi favor o en contra, pero también quiero decir que yo ahí Ina tengo conexión de la más de dos años, ella siempre me ha ayudado en todo lo que necesito, y pues la verdad, si ustedes piensan que ella se quiere colgar de lo que yo tengo, no es así, porque yo la conozco desde hace mucho tiempo, más de dos años les vuelvo a decir, conociéndola y pues igual todos los que viven así pues, pues con, con eso se les quita la idea porque lo que ellos no es no más que ayudarme y llevarme a comer a muchas partes y de hecho pues todo el rato que estuvimos así dando vueltas pues fue de que fuimos a comer <risa> <risa> ah, platicales ah. platicales ah. de que ah, bueno Luis les quiere decir que, que... Yo ahorita este, no voy a poder postear absolutamente nada, la mamá aquí lo, lo va a decir también. Luis se va a ir, no, no vamos a decir que de viaje, ¿verdad? Porque no es un viaje así de, de ay caray, pero se quiere tomar un respiro porque la familia completa se quiere tomar un respiro porque de verdad todo esto les ha caído pues como balde de agua fría, muchas personas quieren apoyarlos y se les agradece, yo todas las personas, la señora no me va a dejar mentir, todos los todos los mensajes de ayuda, de que becas, de que de karate, que de, de, de todo lo que le quieren mandar, la señora todo lo ve, ella es la que me va a decir, y ahorita lo digo también en frente de ustedes, ella es la que me va a decir, quiero que contactes a tal persona, a tal persona, a tal persona, porque son las cosas que necesitan mis hijos. Porque pues me llegaron hasta propuestas universitarias, pero pues bueno, ninguno de sus hijos este pues tiene tiene digamos la prepa terminada para que puedan estudiar la universidad. Entonces, la señora, conforme ella necesite eh, las cosas que, que ustedes le están ofreciendo de corazón, de verdad, la señora es una persona muy humilde, muy sencilla, yo la conozco ya desde hace bastante tiempo, a Luis también, son yo creo que ya nos ha quedado claros a todos cómo es Luis, cómo sus valores, los valores que tiene y, y todos podemos ver cómo es desde casa, este, que los valores vienen desde el hogar, entonces... La señora aquí ya les mostró la tarjeta porque a mí me mandaban mensajes que queremos depositar y queremos depositar y que, que queremos, queremos. Pero yo no, yo no quería meterme en ese asunto de aquí está la tarjeta y depositen. No, yo quería que la señora les dijera personalmente que el dinero le va, le va a llegar a ella. Ella tiene la tarjeta, yo solamente le estoy pasando, soy como la intermediaria para las personas que quieren apoyar a Luis este, esto es sin un o sea, no, yo no estoy recibiendo dinero, mi cartera siguen ceros completamente <risa> no tengo nada como para que digan, ay, estás ganando, no, no a mí no me interesa que ganar un like un like, ¿a mí de qué me sirve? no lo puedo canjear para, este pagar el teléfono no puedo canjear los likes para nada entonces, no no importa, bueno, a mí, a mí en lo personal, este le empecé a tomar un poco de, de sentido a los comentarios que hacían De que quería lucrar, que este, que el otro, y que por qué, y que Luis, y que aquí Otra cosita que, que quiero sí compartirles, que les diga Luis Muchas personas dicen, no, pero es que en los videos se ve Luis que tiene un celular ¿Cómo no vas a ver leer? Yo quiero que tú, Luis, les digas qué es lo que ves en el celular Lo que yo en el celular son videos y películas que me pasa un amigo De parte de Ina para que no piensen que hacer leer que no sea sé absolutamente nada y otra cosa Luis está Luis su hermano su hermana y el más chiquitito están dispuestos de verdad quieren una beca para seguir estudiando entonces okay. las personas que las personas que, que me mandaron mensaje con becas estudiantiles, becas, no personas que los quieran enseñar a leer, escribir, no. Necesito becas escolares, Este, me manden mensaje ahorita mismo en Messenger para que los, los mensajes se vayan hasta arriba y así poder leerlos y poder ponerme en contacto con ustedes. Este, Muchas gracias también a Ani Rojas porque ya se puso en contacto con Luis, que se puso muy contento con, con el... Pues lo, digamos con la llamada, con los sí. audios, de verdad muchísimas gracias a la gente que le, le hizo llegar este a, a ella, a, a, al digamos al elenco de, de My Little de Pony, es muy muy bonito, que, que también ustedes quieran apoyar, porque les repito, no tanto es apoyar económicamente, una palabra de aliento a Luis le sirve demasiado, a la familia, a todo mundo, entonces yo creo que tenemos tenemos... Y debemos de dejar de ser indiferentes ante los demás o ante situaciones que, que pasan y que, que a lo mejor son nuestros vecinos y no nos damos cuenta o los dejamos pasar de largo. Entonces, me da gusto que la señora sí si, si, si quisiera este pasar, bueno, decirles a ustedes personalmente que, que la ayuda monetaria que me están exigiendo todos que, que sacar una tarjeta y eso ya está Ahorita en el video yo les voy a dejar este, el número de cuenta, y pues literalmente esto se va a hacer para ayudar a Luis y a sus, a sus hermanitos con ropa, con muchas cosas, personas que me quieran mandar, porque vi que me quieren mandar ropa, peluches y todo ese tipo de cosas, mándenme también, acabando de ver el video, un mensaje para que se vayan hasta arriba, este... Para que se vayan hasta arriba de Messenger y pasarles yo este el domicilio al cual pueden enviar las cositas para Luis. Luis, cuando, les llegue, cuando le lleguen todas las cosas, el, digamos que te pues, va a ser 10 días, ¿no? Digamos que el primero de septiembre Luis más o menos en esa fecha va a hacer un video con todas las cosas que le mandaron. Y si hace falta algún paquete, este me lo hagan saber. Para, para ver, este, pues, qué onda, qué pasó, y para que ustedes vean también que todo lo que le mandaron llega a manos de Luis y es, todo esto es sin fines de lucro. Entonces, algo más que ustedes les quieran decir. Pues muchas gracias por lo que le van a mandar a, a mis hijos y a Luisito y a ti, Ina, por el apoyo que nos están dando este y pues sí nosotros tenemos más de dos años conociendo a Ina ella no se quiere acordar de nada ella lo que está haciendo nos está ayudando a nosotros este y pues muchas gracias y ahora sí que Luisito se va a retirar 10 días para poder descansar y no estar tan Tan con la gente encima porque pues todo eso también le puede afectar a él este Porque es muchísima gente la que lo quiere ayudar y en verdad se lo agradecemos yo y mi hijo ¿Algo tú Luis que les quieres decir? Muchas gracias a todos los que nos quieren ayudar ¿Listo? Bueno